Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es David Samos, yo soy la artista Payasito Chocolatín. Y te doy la bienvenida aquí a Sencata. Estamos en el alto, en el distrito 8, en La Paz. Y te invito a que nos puedas acompañar el día de hoy a esa bonita entrevista que tenemos aquí con nuestros compañeros. ¿A dónde estás yendo? Estamos yendo aquí a visitar a su tienda de mi amiga Vilma. Le vamos a ir a sorprender a ver qué está haciendo también. A ver, vamos. A ver, acompáñenos. Vamos. Hola, do you estás? with this? Ser payaso es algo maravilloso, que, que, um, que saca sonrisas, vale más, más que mil palabras. Uh -huh. Ahora siempre dicen, ¿no? Ay, a veces el payaso, la payasita puede tener una pena, igual tiene que trabajar. Sí, y por más que estés, digamos, por triste por o roto o por dentro, siempre tienes que salir, a, o sea, a reír, a hacer divertir. No importa ya los problemas, ¿no? Lenita, ¿te ha pasado alguna vez? Um, no, gracias a Dios estoy bien. Siempre he estado bien, eh, ni por más que, digamos, tengo algún problema siempre, pero cuando ya salgo a trabajar ya me olvido de todo ya. Uh -huh. ¿Cómo es preparar el show para ser tallecita? Eh, ya ves, digamos el, un show hacer es, digamos, ya ves porque hay, digamos, hay diferentes por ejemplo, más pequeñitos, es más un poquito más, más, más bonito trabajar más pequeñitos, tienes que ya llevarles o sea, manejar ya, cuando ya son más grandecitos, ya, pues, ya un poquito ya tu juego ya es para, para grandes ya a, uh -huh. a ver, Lenita aprovecha y a los papás, a las mamás reñiles un poquito, tal vez a veces piensan que todo va a ser el payaso la vallecita que tienen que también cumplir los papás, las mamás, para que el show salga bien. Siempre tienen que encargarle a los pequeñitos que no deben tener un poco, mucho miedo a los payasitos, ¿no? Porque realmente siempre hablan de, lo, de los payasos esto, que el payasito esto la paisa les va a hacer, pero no nosotros somos, no sé, sea, algo siempre tratamos de tratarles bien a los niños, Para nosotros los niños es todo, digamos ya. Lanita ¿La, la primera vez que ya te ha tocado de ingresar como Lanita la ¿Qué es lo que re recuerdas del lugar donde estabas? ¿Qué te acuerdas de los niños, los papás? ¿Cómo fue la sensación en aquel momento cuando has, por primera vez, eh, el hecho nacer a la mm, Yo, por ejemplo, ya cuando ya he ido la primera vez, me recuerdo. O sea, siempre digamos, hay un poquito ¿no? de timidez cuando ya empiezas, ¿no? Pero a la medida que ya vas trabajando, así armando el show, yo creo que ya te olvidas de todo ya. O sea, ya no hay miedo. O sea, cuando ya haces pintada, te caracteriza, ya, ya no es lo mismo que, que tu, tu vida, ¿no? Tu vida, tu vida de, digamos, de una, de Vilma a planita también, ¿no? O sea, ya, o sea todo te borras, pues ya juegas, bailas, ya te comportas como un niño también, ¿no? O sea, ya nos comportamos a nivel nomás. Uh -huh. ¿Cómo era Vilma de niña? Ay, yo creo que era bien fregada. Si sí. <risa> sí, más, caíba, pero ya, pues ni modo, ya, ya, pues ya, yo también ya soy madre, tengo también dos hijos, ya, igual ya voy llevando también la misma situación con mis hijitos. Y con tus guauitas, ¿cómo ves un poco eh, el proceso del trabajo? Eh, para las mujeres en particular es bien difícil, siempre sí. es más difícil para mm, nosotros. ¿Por sí. qué? Porque los hombres yo creo que se van pues a trabajar en la mañana, llegan pues en la tarde, no. Ya. en cambio las mujeres nos levantamos en la mañana, tenemos que recoger, tenemos que limpiar, cambiar a los chiquititos, llevarles a la escuela, o sea, ya llegan a la tarde, hay que cocinar, en la tarde hay que estar bañando, o sea, es muy complicado la vida de mujer.